Ya hemos entonces distribuido el enlace por Facebook, entonces lo que, lo que vamos a hacer con Tamaris es empezar de una vez a compartir con cada uno de ustedes, agradecemos a las personas que están conectadas, muchas gracias a Marilyn Ramos que nos dice que se ve bien y que se escucha un poco de eco. Voy a intentar hablar muchísimo más cerca al micrófono para que este eco se disminuya. Hola, Maris, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, Sarita. Bien, gracias. Muy bien. Feliz de estar contigo. Me alegra muchísimo y te agradecemos mucho tu presencia en el día de hoy. Te cuento que es un gusto para nosotros contar contigo para abordar este tema tan importante sobre estrategias de apoyo en casa para personas con autismo. Hay muchísimas preguntas de varias personas que justamente están atendiendo procesos porque, pues, los estudiantes en estos momentos están en casa y están con muchísimas, muchísimas preguntas frente al tema. Gracias a Glorita Aristizabal por contarnos que se escucha bien. Gracias a Shirley por estar presente. Y, Damari, si quieres empezamos entonces y nos cuentas un poquito quién eres, cómo ha sido tu trayectoria laboral, cuéntanos por qué decidiste además estudiar dos carreras para que empezamos un poquito más a conocerte. Muy bien, gracias por la invitación a ti. Qué gusto de verdad estar, estar platicando eh, y sobre todo hablando de algo que me apasiona tanto. Pues mi nombre es Gama Maris Castellanos y soy educadora especial. Eh, soy psicóloga clínica y tengo una especialización en neuropsicología general y tengo pues ya algunos añitos trabajando con autismo y con trastornos del neurodesarrollo, que es algo que me apasiona. Realmente cada vez que yo trabajo con alguien es bastante enriquecedor para mí como persona el conocer a cada uno de estos chicos. Y, pues, ¿qué te digo que hago? Trabajo actualmente en la Asociación Guatemalteca por el Autismo, soy eh, educadora y con, trabajo con chicos eh, grandes en este momento. Estuve haciendo un voluntariado durante dos años en el Hospital General de acá, de, de Guatemala, y, pues, ahí pusimos una clínica de, neuro, de autismo en la, dentro de la clínica de neurodesarrollo y, y hemos avanzado digamos que más o menos, pero, pero se ha logrado algo, ¿verdad? Hemos atendido a personas de manera eh, gratuita y mm, hemos podido eh, hacernos escuchar, ¿ya? Es hacer que las, personas, que las personas sepan que existe este tipo de personas también. Y, pues, me gusta mucho investigar bastante sobre, sobre neurodesarrollo también. Estuve hace unos años trabajando, eh, para haciendo tesis, que es algo que me fascina también. Y pues por ahí voy aprendiendo un poquito de todo. Perfecto, Damaris. Pues yo te cuento que una de las razones que, que por las que nos parece tan interesante conversar contigo es justamente porque sentimos que las aso asociaciones están justamente alineadas con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, es decir, están en una línea que promueve el gozo efectivo de derechos, que comprende que la discapacidad va más allá de una condición particular de un individuo, sino que también es esta interrelación con barreras y que está centrada en la dignidad humana y que en el ejercicio pedagógico, sobre todo, está alineado con el proceso y con los ajustes razonables y apoyos pedagógicos. Pero antes de empezar a hablar de apoyos y ajustes razonables y de los demás temas que ya tenemos organizados, sí si quisiera, Maris, que por favor nos hablarás un poco sobre autismo, cómo se está consiguiendo la, el autismo actualmente, porque desde nuestras conversaciones entendía un poco que hay algunas aproximaciones que pueden llegar a ser novedosas para el público en general. Entonces, cómo se está consiguiendo actualmente el autismo y como tú tienes ese potencial de ser psicóloga y ser educadora especial a la vez, no quisiera empatizar contigo tanto desde el lado de educación especial que me suele pasar, porque efectivamente comparto profesión contigo, sino que también quiero entender un poquito desde el ejercicio que tú haces como psicóloga, si nos puedes dar aspectos importantes frente a esa concepción del autismo desde la clasificación del DCM-5, para ya después de entender cómo está concebido, empezar a hablar un poco de estrategias y apoyos. Ya, muy bien. Bueno, empezaré hablando del DCM-5, que es como la nueva concepción, no tan nueva, a partir del año 2013. Pero eh, creo que en Latinoamérica se está eh, normalizando el que se utilice. Hubo un poco de renuencia de parte de los profesionales, eh, el, el cambio, ¿verdad? Porque antes se tenía la clasificación como un autismo clásico, un autismo severo, un autismo moderado y leve. Y también se daba un diagnóstico de Asperger, de de red, ya que estaban, y el trastorno generalizado de, del desarrollo, que estaban dentro del mismo eh, diagnóstico de autismo, digamos, una subclasificación. Sin embargo, este manual de, de psiquiatría, o sea, para algunos padres que, que no están familiarizados con el DSM 5 es un manual que nos permite clasificar los trastornos, eh, eh, los trastornos, ¿verdad? Y entonces, este manual que salió en el 2013 propone, eliminar los diagnósticos anteriores y unificar todos estos, el RET, el Asperger, el autismo severo y clásico, dentro de un solo eh, espectro, le llamaron. Yo lo veo como un abanico ¿ya? o como está el espectro de los colores, ¿verdad? Que, que es una sola gama que incluye todos estos que hablábamos antes y entonces desaparece el, el trastorno de Asperger y desaparece el RET y todos los demás eh, clasificaciones y nos deja únicamente eh, todo dentro del trastorno del espectro autista. A mí me parece bastante social este diagnóstico porque lo clasifica de manera tal que el chico va diagnosticado de acuerdo al grado o nivel de apoyo que necesite durante su vida. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que un niño que tiene nivel 1, estamos hablando de un chico que requiere apoyo, nada más eh, un apoyo eh, digamos bastante poco ya porque como intermitente eh, que viene ah, y que va en un momento en el que se necesita pero cuando no se necesita desaparece y no hay necesidad de que permanezca con él todo el tiempo ni nada por el estilo claro que sí porque los chicos tienen entonces un nivel social bastante funcional y eh, uno comportamientos que son diferencias poco significativas o que no nos llaman tanto la atención a la sociedad y que podría, digamos, pasar desapercibido el chico ante la sociedad y que requiere solo una orientación, una guía bastante superficial de parte del profesional o del padre. Y entonces, el, entonces vemos que el chico está en un nivel de apoyo, eh, nivel 1, Un diagnóstico del espectro autista en un nivel 1. Cuando hablamos del nivel 2, estaríamos remarcando algunos déficits un poco más marcados en cuanto a la iniciación eh, y respuesta social, eh, algunas, con algunos comportamientos obvios, un poco más obvios para el observador. y Entonces, digamos que este chico requiere un apoyo bastante sustancioso, ¿sí? más no requiere que esté la persona todo el tiempo con él. Podríamos dejarlo en algún momento, es independiente, puede controlar esfínteres, eh, tiene o no tiene lenguaje, eso es bastante mm, irrelevante. Y luego pasamos al nivel 3, que es cuando un chico requiere de mucho apoyo o de un apoyo bastante sustancial. Acá vemos que hay una comunicación social mínima, eh, que hay mucha interferencia marcada en cuanto a aspectos de la vida diaria, comportamientos bastante obvios, y pues el chico requiere que estemos como profesionales o como papás constantemente... Eh, casi que todo el tiempo detrás de ellos, ¿verdad?, tratando de, de acompañarlos. Desde un punto de vista psicológico, social, me parece bastante acertado este tipo de, de clasificación. Te diré por qué. Cuando uno da un diagnóstico de Asperger, por ejemplo, cuando dábamos un diagnóstico de estos, pues los papás se sentían bastante contentos porque decían, de alguna manera, ¿verdad?, ah, es un niño inteligente, es un niño brillante, y entonces se confiaban. Y de alguna manera trataban solo de, de hacer más obvias las características que públicamente nos han vendido del trastorno del espectro autista, ¿verdad? Sí. Que son niños brillantes, que son niños buenos para la matemática, que son niños genios. Sin embargo, olvidaban algunas otras características de ellos. Y, entonces, se confiaban, digamos. Y por el contrario, los que recibían un diagnóstico, por ejemplo, de un autismo severo, era bastante duro para un papá decirle, mire, el autismo se clasifica en estos niveles y su hijo está en el último nivel, ¿ya? Era un diagnóstico bastante fuerte y uno veía la, la cara de los papás, ¿verdad? La frustración sí. y, y el hecho de que el diagnóstico no cambiaba y que qué se va a hacer. Y entonces trabajaban y trabajaban y su hijo permanecía casi que con ese diagnóstico. Entonces, ahora... Esta nueva clasificación a los profesionales nos permite jugar dentro de ese espectro, ¿verdad? Y decir, mire, se encuentra en un nivel 3, pero si trabajamos, vamos a hacer que su hijo claro. suba al nivel 1, ¿verdad? Y lo mismo, se encuentra en un nivel 1, pero hay que trabajar porque puede bajar, ya de acuerdo eh, a su edad. O sea, en este momento le estamos dando, dando un diagnóstico nivel 1, pero dentro de 10 años, con estas mismas habilidades, su hijo va a ser un diagnóstico nivel 3, ¿verdad? Tiene que avanzar para ir siempre en el nivel 1. Pues esto a esto se refiere más que todo la nueva clasificación que me parece bastante excelente, social y psicológicamente para los padres, ¿verdad? La esperanza de decirles su hijo puede mejorar, ya, su hijo va a cambiar eh, sus, sus hábitos, no va a estar estancado en un nivel 3 para siempre, ¿verdad? Esto depende mucho del trabajo que se les dé. Me parece muy interesante lo que nos cuentas y creo que, tiene una potencialidad muy importante, digamos que en Colombia estamos intentando transformar los imaginarios, transformar un poco las maneras de, de referirnos a los procesos que nosotros estamos liderando y en ese sentido hay algo muy importante que tú nos dices y es que desde la clasificación anterior se hablaba de leve, severo, moderado y esto generaba unas prácticas alrededor de la persona en las cuales tanto la persona y las familias tenían ni siquiera un diagnóstico, sino al parecer un pronóstico de qué era lo que iba a pasar en la vida y de cuáles eran los desarrollos que se iban a alcanzar, cuando en realidad no se estaba centrando en los apoyos. Creo que me parece muy interesante lo que planteas y es que desde esta clasificación, que no es tan nueva, como, como no hacía más alta edad, sin embargo, ahorita haré un comentario al respecto porque sí siento que a pesar de no ser tan nueva, la difusión de la misma no ha estado llegando como debería las comunidades, y en ese sentido seguimos hablando de Asperger en muchos escenarios, se sigue hablando de Asperger y se sigue hablando, por ejemplo, de discapacidades severas, se sigue hablando de la severidad del autismo, o de si es funcional o no es funcional, y creo que es importante eso que tú nos planteas en términos de los diferentes niveles de apoyo que se necesitan, sin tocar... El tema de los déficits creo que esos tres aspectos que tú nos das, esos tres niveles que tú nos dan, están muy relacionados con pensarse. Eso que nos propone la convención y es pensémonos a las personas en función de su característica de funcionamiento, que es particular, en función de qué apoyos necesita, qué ajustes razonables, porque si lo hacemos de esta manera, enfocándonos en los apoyos, en los ajustes razonables, en qué nivel de apoyo necesito, si necesito más o menos apoyo. Para ciertos desarrollos, entonces vamos a empezar a eliminar esas barreras actitudinales, esas barreras comunicativas, esas barreras que son lo que en general genera la, las condiciones de discapacidad. Entonces me parece muy interesante que tú nos cuentes que en el nivel 1 los apoyos son intermitentes, son apoyos que vienen y que van, son apoyos, en aspectos muy puntuales del desarrollo que pueden variar entre comportamiento, comunicación, lenguaje, pero que en realidad son requerimientos de apoyos muy específicos. Para que luego nos cuentas que en el nivel número 2 de apoyos ya necesitamos también acompañamientos y ajustes para el tema de relacionamiento social y muy seguramente esa asociación que va a tener con el lenguaje. Y en el nivel número 3, cuando se integra en la mayoría de las dimensiones y empezamos a darnos cuenta que en esa mayoría de las dimensiones vamos a requerir más apoyos. El hablar de apoyos para mí ha sido uno de los aspectos más importantes de las transformaciones en educación inclusiva, porque cuando eliminamos el moderado, severo y leve, nos empezamos a dar cuenta que el tema no es la característica de la persona, que la discapacidad no es un tema individual, sino que si yo doy más apoyos, tengo más desarrollos. Y si yo doy menos apoyos, por los procesos. Y creo que eso me parece vital y es absolutamente alineado con la convención. En ese sentido, Damaris quería hacerte la siguiente pregunta porque estabas, estábamos hablando de las dimensiones, ¿verdad? Y cuando hablamos de las dimensiones sí es muy importante, como lo dice Chirly, y muy seguramente por donde va encaminada la pregunta de Ana León, que es ¿cómo hago? ¿Qué apoyos doy? Es importante antes de pensar qué apoyos doy y qué hago pedagógicamente, entender esas características de funcionamiento que en autismo se han sido han sido clasificadas como dimensiones entonces la siguiente pregunta sería cuáles son las dimensiones que se analizan en el autismo para efectos de los procesos de diagnóstico porque algo que pasa es que esas esos procesos que evalúan en los temas de diagnóstico terminan siendo las dimensiones en las que yo tengo que generar apoyos como maestro en las que yo debo generar apoyos como docente de apoyo y en las que yo debería generar apoyos como padre de familia entonces es muy importante que entendamos esas dimensiones y cuáles entonces son, no sé si sean las mismas o no, pero cuáles son las que se tienen en cuenta para los procesos diagnósticos y cuáles son las que se deberían tener en cuenta de manera primordial para el proceso pedagógico. Un poco esta pregunta la hacemos también aprovechando tu doble formación, que eres psicóloga y entonces apoyas procesos de diagnóstico, pero que también eres docente, bueno, acá llamamos docente de apoyo al ejercicio de apoyar a las comunidades educativas con los procesos de educación inclusiva, pero que eres educadora especial. Y en ese sentido, ¿cuáles tenemos en cuenta para el diagnóstico, si son las mismas o no, tal vez, para tener en cuenta en el marco de los procesos pedagógicos desde estas dimensiones del autismo? Ya, bueno, para cerrar la, la, la pregunta anterior, creo que es importante, Reconocer que las instituciones sociales, bueno, en mi país, Guatemala, aún se utiliza eh, como manual de diagnóstico el CIE-10, ¿verdad? Que, que uh -huh. lo utilizan generalmente las, las instituciones públicas. Y entonces, por eso vemos todavía rezagos de diagnósticos de Asperger, de autismo leve y todo. Pero creo que antes de hablar de diagnósticos y todo, debemos de enfocarnos más que todo en, el, en la funcionalidad de la persona. El diagnóstico... No me sirve para nada, me sirve únicamente para saber, eh, pues, para poder clasificarlo, ya, para tener un pretexto para hacerle adecuaciones curriculares, para tener, eh, optar en Guatemala, por ejemplo, a cierto tipo de ayudas, eh, como es para algo legal, más que todo el diagnóstico, ya, pero como profesional, más que saber qué tiene el niño, me sirve, me sirve saber cómo funciona este niño. Y el DCM-5 nos ofrece una triada de características de diagnóstico o, de, o características comprometidas en el chico, ¿verdad? Vemos el comportamiento, por ejemplo, es una de las grandes áreas que se ve comprometida en el diagnóstico de autismo. Podemos identificar entre los comportamientos de los chicos eh, crisis, eh, comportamientos repetitivos, rutinas, mucho apego a las rutinas, inflexibilidad... Eh, también otra parte, otra área grande podría ser el, el área social que se ve muy comprometida, ¿verdad? Porque los chicos no entienden esas pautas de comportamiento o no las aprenden de manera eh, como nosotros, ¿verdad? Automática, que, que sabemos que hacer unos ojos significa cállate, ¿verdad? Cuando nuestra mamá nos hace ojos o cuando nos... Cierto tipo de conductas sociales que nosotros entendemos implícitamente, ¿verdad? No necesitamos que nos las explique. Sin embargo, en el autismo se ve un poquito afectado esto y, y nos topamos con chicos que son demasiado honestos y, y no tienen esos filtros sociales que de repente a nosotros nos enseñaron que no tenemos que decir, ¿verdad? Y pues la comunicación es el tercer el tercer elemento que se ve afectado, a veces con lenguaje y a veces sin lenguaje. Pero aquí cabe mencionar, y, y, y quisiera que lo tomáramos en cuenta, y es que la, cuando hablamos de comunicación, estamos hablando de todas las formas que la persona tiene de expresarse, ¿sí? No únicamente el lenguaje. Es decir, si el niño habla, no tiene afectada la comunicación. Falso. El niño habla, pero tiene dificultades para expresarse. Ya puede tener ecolalia o que repite constantemente lo que uno le dice o eh, al, utiliza un lenguaje, no está al nivel del, de sus pares, puede estar por encima o puede ser bastante rebuscado, ¿verdad? Esta es la triada que nos ofrece el DCM-5 para que podamos partir de ahí y decir, bueno, según estas características específicas, el chico eh, podría estar dentro del trastorno del espectro. Sin embargo, como profesional y hablando de basándome en la experiencia, podría decir que hay otras áreas que se pueden, que podrían estar involucradas dentro de la, de la triada, pero que se deben de evaluar de manera separada o individual, ¿verdad? Hay, tomar al niño y evaluar cada una de estas áreas por separado para ofrecer un diagnóstico bastante funcional. Aquí agregaría yo, por ejemplo, el área sensorial. Hay un alto porcentaje de chicos con autismo que manifiesta trastorno del procesamiento sensorial. Es decir, a través de sus sentidos, sentido del oído, de la vista, del tacto, del gusto, eh, el sentido proprioceptivo, del olfato y el vestibular, los chicos podrían percibir con más intensidad los estímulos o podrían percibir con menos intensidad. Y entonces, cuando tenemos un chico que generalmente percibe con más intensidad un sonido, por ejemplo, eh, va a detonarse en una crisis, ¿ya? Y entonces ahí es cuando vemos a los chicos que llaman la atención en la calle porque están gritando o están teniendo eh, desregulaciones o crisis, le llamamos nosotros comúnmente y mal llamados berrinches o rabietas, ¿verdad? Que cabe mencionar que los chicos con autismo muy pocas veces se dan berrinches o rabietas, son crisis sensoriales las que ellos están viviendo porque están desorganizados sensorialmente y no logran eh, responder de manera adecuada al estímulo que están sobre, sintiendo o, o subsintiendo, podríamos decir. Entonces aquí nos da una funcionalidad sensorial bastante peculiar, porque podría ser hipersensible auditivo e hiposensible vestibular o hipersensible, propioceptivo e táctil, ¿verdad? Y entonces vemos un coctelito, ya una, podría ser muy asimétrico su perfil y, y entonces vemos comprometida toda el área sensorial, ¿verdad? Que es importante que también los profesionales podamos evaluar. Luego podríamos hablar de las funciones ejecutivas, que son esas habilidades que, que nos permiten lograr obtener una meta, ¿verdad? En cuanto a inhibición, la capacidad que tengo de detenerme ante un, una situación ya, y, y no actuar de manera impulsiva, eh, la flexibilidad, el decir, bueno, esto no funciona de esta manera, puedo hacerlo de otra forma. Esas habilidades eh, que tenemos para obtener una meta, el control, el monitoreo, el, la planeación y la ejecución de las actividades, el fin, la finalización de las tareas también están dentro de las funciones ejecutivas que podrían sugerirse una evaluación bastante funcional y profunda. Y, pues, de alguna manera el área motora también es importante que se pueda eh, evaluar porque de repente encontramos chicos con el diagnóstico de autismo que, que son muy buenos para dibujar, por ejemplo, para modelar en plasticina o en, en arcilla. ¿En ¿Plastilina? Plastilina, acá se llama plasticina. ¿Ok? Bueno, son muy buenos para modelar, pero, eh, resulta que cuando corren su tono muscular es bastante eh, complicado, se ve muy muy fofo, muy aguado el niño, digamos. Uh -huh. Ajá, es muy bajo su tono muscular. Y entonces esto contradice un poquito el proceso de desarrollo donde, donde nos dice eh, Piaget, ¿verdad? Que, que primero se desarrollan la, las... Las áreas gruesas, o sea, los músculos grandes y luego los específicos. Y entonces es una contradicción, ¿no? Porque es tan bueno eh, dibujando? porque es tan bueno eh, modelando? Sin embargo, para correr se le dificulta. Entonces vemos una contradicción, a veces es lo contrario, ¿verdad? Sí. Y entonces es importante también que evaluemos esta área dentro de la evaluación funcional de, para poder dar un diagnóstico bastante completo. Y eh, el área emocional también viene a ser otra área que es importante que evaluemos, ¿verdad? La capacidad que tenga el niño de ponerse en el lugar de otro, de poder anticipar los pensamientos de la otra persona o de expresar sus emociones. Es otra de, la, de las áreas que entra dentro de la eh, evaluación que se puede hacer. Y por último, pues, la, la cognición. Acá eh, nos encontramos con que el autismo compromete la inteligencia o el autismo no compromete la inteligencia o todos los que tienen autismo son este superdotados. Fuerte, ¿no? Sí, todos son superdotados, eh, no son superdotados. Bueno, hasta el momento yo no conozco alguna prueba que sea de inteligencia específicamente para el diagnóstico de autismo. Entonces, yo no sugiero que se haga una evaluación de inteligencia para un chico con autismo porque, por las dificultades que tiene, eh, sociales, emocionales, es muy complicado que podamos, es, que, no, que podamos evitar un sesgo en ese diagnóstico. ¿verdad? Porque vemos que las pruebas de inteligencia generalmente incluyen preguntas que tienen un contexto bastante social o un contexto emocional. ¿verdad? O sea, si tienes tantas manzanas y si le das una a la otra persona, cuántas te vas, estamos compartiendo. Y esa habilidad aún no se desarrolla probablemente en algún chico que estemos evaluando. Entonces, en cuanto a cognición, es importante evaluar atención, memoria, todas esas habilidades cognitivas superiores que podrían eh, darnos un, un perfil más completo del chico, ¿verdad? Entonces, en resumen, el área, eh, el comportamiento, el área social, la comunicación, son las tres que nos sugiere el dsm 5 ¿ya? Personalmente evalúo el área sensorial. Ajá, la triada que nos da el dsm 5 Yo personalmente agregaría el área sensorial, el área de funciones ejecutivas, el área motora, el área emocional y el área de cognición, que sería como más enriquecedor al momento de dar el diagnóstico. Insisto, para mí, como psicóloga, es más importante saber ¿Quién es el niño con el que yo estoy trabajando? No qué tiene, sino quién es, qué le gusta, qué no le gusta, con qué cosas se altera, cómo puedo ayudarlo a calmarse. Eso es más importante para mí que saber que tiene autismo nivel 2 o que tiene autismo nivel 1, o que antes era Asperger y ahora es mucho más importante. Totalmente. Y creo que esa ampliación que tú nos das en términos del, de la triada que propone el DCM-5 es muy importante porque en últimas... Tú nos decías, hay que añadir un tema de procesamiento sensorial. Y creo que aquí empezamos a entender un poco por qué se dan esos comportamientos. Entonces, en la trea aparece comportamiento, pero hay un principio muy importante y es que todo comportamiento tiene una razón. O sea, nosotros no podemos pensar que las personas tienen comportamientos disruptivos, como, como a veces lo llaman, y que es porque sí o que es por la condición en sí mismo o que es producto de una condición de discapacidad. No por una si mala un comportamiento idea. hay una razón que nunca, exactamente y no necesariamente sino que puede haber razones como lo que tú nos explicabas ahorita en términos del procesamiento sensorial que justamente hacen que se detonen estos comportamientos porque no estamos teniendo los apoyos justamente en el procesamiento sensorial de los estímulos y al no tenerlos yo no sé cómo generar eh, esos procesos no sé cómo interactuar además tengo que tener un comportamiento porque eso es lo que me permite de una u otra manera regularme internamente y poder tener eh, este proceso interno que necesito. Entonces es muy importante esa ampliación que tú nos das porque no es el comportamiento solo y aislado desde una comprensión de que las personas con autismo, porque se genera el imaginario, de que las personas con autismo tienen comportamientos disruptivos. Si no entendamos qué hay detrás, porque si yo entiendo qué hay detrás, efectivamente puedo generar los apoyos que se requieren y puedo identificar... De pronto, ¿qué estímulo del ambiente es el que lo está generando? Y poder abordarlo o poderle dar las herramientas al estudiante para trabajarlo, porque si no va a ser muy difícil y nos quedamos en que es el comportamiento per se, cuando definitivamente no es así. Los amplías en temas de funciones. El, el comportamiento. Uh -huh. Perdón, o anticipar no. el comportamiento o la conducta que va, a la, a la situación que va a haber y anticiparle el comportamiento que debe tener. Total. Sí, porque si no, no va a tener las herramientas para apoyar a la persona justamente en ese momento y no sé cómo, cómo lo voy a abordar. Otro aspecto que me parece muy importante que tú relacionas es el tema de funciones ejecutivas y eh, no me acuerdo cómo lo referiste, acá lo, lo conocemos a veces como procesos psicológicos básicos y superiores, procesos de pensamiento que fue como lo referiste, en esta relación de las preguntas y de los interrogantes permanentes que, que se dan frente a si las personas con, con autismo tienen requerimientos de apoyo en el procesamiento de la información y en los procesos de pensamiento, y creo que es muy importante esta ampliación, porque en últimas la pregunta no es si es una discapacidad múltiple porque tiene discapacidad cognitiva y autismo a la vez y no hacen parte de la misma clasificación, la pregunta en realidad es ¿Qué apoyos estamos dando en términos de procesos básicos como memoria, atención, cómo estamos apoyando ese análisis? De pronto, si son aspectos sociales los que están eh, mediados por ese proceso de análisis, de síntesis, de razonamiento, de argumentación de la persona, porque ahí ya tenemos como docentes, vuelvo a decirlo, como docentes de apoyo y como familias, la claridad de entender en qué proceso es donde yo tengo que dar más apoyos o menos apoyos, dependiendo, obviamente, del caso particular del estudiante. Y el tema de la emocionalidad, porque creo que pasa lo mismo con lo que hablábamos ahorita eh, de la relación que hay entre comportamiento y procesamiento sensorial. Creo que también hay una relación muy fuerte entre esa parte de la triada que tú nos planteas de relacionamiento social con los procesos emocionales. Uh -huh. Definitivamente hay que entender que el relacionamiento social está mediado por mi emocionalidad. Y en ese sentido, yo no puedo simplemente identificar las cosas que no son comunes o que no encuentran una coherencia desde mi forma de ver los procesos, simplemente diciendo que es que las personas con autismo tienen inconvenientes en relacionamiento social, sino que justamente tengo que entender también el proceso emocional que hay detrás, ¿no es cierto? Así como... Detrás del comportamiento está el tema del procesamiento sensorial. Creo que también detrás del relacionamiento social hay muchos temas desde los manejos emocionales en los cuales podemos propiciar apoyos y, a, y a generar ajustes razonables en el medio. Exacto. A veces, o sea, se dice que, que los chicos con autismo no, no les gusta socializar, que son niños que prefieren estar solos. Sin embargo, cuando trabajas con un niño te das cuenta que le gustan los otros niños, que le gusta involucrarse. Sin embargo, si nos topamos con un niño que de repente tiene una hipersensibilidad auditiva, no es que le moleste estar en el grupo, es que el ruido de los demás le afecta y realmente se le dificulta bastante poderse incorporar al grupo a pesar de... De su, de su particularidad sensorial en este caso, ¿verdad? Que le impide estar donde hay mucha gente, pero si probamos de repente con un bloqueador de oídos y vemos cómo se incorpora, nos tiraría esa teoría de que a los chicos con autismo no les gusta socializarse porque se desenvuelve muy bien y estamos de alguna manera abarcando su particularidad sensorial y estamos viendo algo completamente contradictorio a lo que se dice de que no son niños sociales, ¿verdad? que es algo que, se resuena, que resuena muchísimo en la sociedad y, y que no es del todo verdadera, ¿verdad? Simplemente que son sus otras particularidades que hacen que el chico pues, no pueda convivir de una manera eh, apropiada, digamos. Y apropiada socialmente. Apropiada socialmente. Okay. Porque en él está actuando de una manera lógica. Claro, es, es que justamente es eso, porque... A veces porque no está aceptado socialmente, pareciera que careciera de lógica. Y resulta uh -huh. que, como tú lo planteas, hay una lógica detrás, lo que pasa es que nosotros desconocemos cuál es esa lógica. Y es ahí claro. desde el conocimiento que nosotros hacemos del estudiante o de la persona que podemos empezar a entender esas lógicas. Y justamente cuando entendemos esas lógicas es que fluyen los apoyos que requiere eh, la población. Creo que antes de seguir a la siguiente pregunta, es muy importante rescatar eso que tú decías que me parece absolutamente poderoso y es sobre el diagnóstico. Tú decías el diagnóstico por sí mismo no tiene tanto valor, el diagnóstico en sí mismo tiene valor porque nos permite clasificar los apoyos y creo que esa es una premisa muy poderosa porque cuando entendemos que yo necesito entender las características de funcionamiento de una persona para clasificar los apoyos, y en esa medida saber si en ciertos momentos doy más apoyos o menos apoyos, o en qué dimensiones y momentos del guía doy más apoyos y menos apoyos, se vuelve real el ejercicio de, en este caso, apoyos pedagógicos para la educación inclusiva de acompañamiento en casa, y se vuelve real el proceso que nos permite entender todo lo que está pasando alrededor. Porque no es la característica en sí misma, sino el apoyo que yo doy, lo que moviliza esa relación con el entorno, lo que moviliza el comportamiento, lo que moviliza la comunicación. Y también me parece muy importante rescatar lo que tú dices en términos de la comunicación. Y es cómo no podemos eh, reducir la comunicación a la al habla. ¿No es cierto? Mm. Yo puedo hablar o no hablar, pero independientemente, si hablo y si me comunico de manera oral, eso no significa que yo me esté comunicando o no me esté comunicando, sino que lo estoy haciendo de manera oral o no lo estoy haciendo de manera oral, lo cual es distinto. Y creo que sí. esa claridad aporta muchísimo en este proceso pedagógico. Y dos eh. cosas que quiero, que quiero rescatar de esto que acabas de decir. Una es, como está la tecnología, la, la facilidad que tenemos de obtener información a través del internet, yo creo que cualquiera Podría dar un diagnóstico de autismo. Una mamá de un niño con autismo podría ver a otro niño y decir, no, este niño es igual a mi hijo, tiene autismo. Y va con la mamá y le dice, mire, su hijo tiene autismo. Entonces, creo que por la facilidad que tenemos a la información, cualquiera podría dar un diagnóstico de autismo. Y entonces, ¿qué es la diferencia de un diagnóstico profesional? es que además de decir que tiene autismo, yo voy a decir cómo funciona este niño. Yo voy a decir qué cosas lo alteran, por qué tiene cierto tipo de conductas y cómo las podemos evitar, ¿verdad? No estoy diciendo que sea apropiado que nos dejemos llevar de consejos de personas que no tienen la formación académica, eh, pero sí puedo decir que es tan... Fácil, con toda la información que se ha difundido sobre autismo, que alguien identifique a una persona con autismo. Y es bueno porque nos va a permitir borrar esos prejuicios, ¿verdad? Pero sí es importante que lo haga un profesional que sepa sobre autismo para que nos diga más. A un papá no le va a llenar de nada llegar con un niño en crisis y que le diga al psicólogo, sí, fíjese, su hijo tiene autismo. ¿De qué le sirve saber que tiene autismo, verdad? O sea, tiene autismo y reacciona así porque esto, esto y esto le está afectando. O tiene autismo y reacciona de esta manera y se puede evitar de esta forma, ¿verdad? Es el agregado que los profesionales debemos dar al, al papá, ¿verdad? El apoyo que debemos de darle y no solo el diagnóstico y que se vaya. ¿verdad? Y eso sí tiene un valor pedagógico. Es decir, sí. si a mí me llegaran, que sería, ¿cómo lo llamo yo? Un mundo hermoso y feliz en ese mundo hermoso y feliz, si a mí me llegaran ese tipo de procesos desde el sector salud, que a veces no llegan, sino, dice, autismo, y ya, y qué tipo de pruebas se aplicó, pero no me permiten entender el funcionamiento de la persona, las características, pues es muchísimo más difícil que si, cuando se articulen estos procesos de salud y educación muy bien, se logre generar, esta, este reporte para las instituciones educativas, sin duda alguna, tiene muchísimo más valor porque sí nos permite comprender al estudiante en términos de apoyos y ajustes razonables. Paola Andrea Ortiz, que es una compañera psicóloga muy querida, nos hace el comentario por el chat sobre el lenguaje no verbal. Entonces, como, como la aclaración, no es que no se comunique, sino que el lenguaje en este caso no está siendo verbal. Y adicionalmente nos dijo que el lenguaje también se media con el cuerpo, con la sincronía, con el, la persona de apoyo, con la madre y con la que se relaciona el niño. Definitivamente no está mediado solamente por la horaridad. Muy, muy importante. Gracias a todas las personas que están conectadas y que están dejando sus comentarios. Antes de, de cerrar este este Instagram, este Facebook Live, vamos a estar leyendo cada uno de los comentarios. Así que si quieren ampliar temas o hacer preguntas, ahí las vamos recepcionando y Namaris con mucho gusto nos va a apoyar. Así es. Preguntas. La siguiente pregunta que teníamos eh, organizada es ¿a qué características deben estar atentos los padres de familia como signo de alerta frente a los trastornos del espectro autista? Creo que se conecta mucho con una pregunta que viene en el chat, que es sobre las edades de identificación. Preguntaban a qué edad puedo empezar a identificar. Creo que es importante que anclemos esa pregunta con esta que yo te estoy haciendo y es qué características debemos estar atentos los padres de familia o las demás personas que interactuamos como signo de renta frente a los trastornos del espectro autista. Sí, en este caso, bueno, tienen mucha más ventaja los padres que han tenido hijos antes a este niño, ¿verdad? Porque tienen más experiencia y tienen más referentes para comparar eh, hay estudios ya donde, donde al momento de nacer se les hace un análisis de retina a los chicos y se puede eh, identificar características sobre la, a, la atención, el contacto visual, la reacción ante estímulos sociales que permitirían decir, bueno, el niño eh, probablemente desarrolle un trastorno, ¿verdad? Ese es el mundo ideal, dijiste tú. <risa> Acá en Latinoamérica, eso está un poco lejano. Mientras tanto, podemos eh, identificarlo, bueno, generalmente en, en Guatemala, y eso está disminuyendo, gracias a Dios, el diagnóstico de autismo, lo, da, lo, lo la sospecha de autismo la daba eh, la maestra de preprimaria, ¿verdad? Y ahí es donde también eh, podemos hacer unir una, una, un comentario que leí por ahí que decía que es importante unir la salud con la educación, ¿verdad? Los maestros también deben de estar empapados en este tema porque a veces ellos son nuestros eh, primeros eh, referentes, ¿verdad? Porque los papás dicen, no, es que mi hijo habla habló tarde porque o no habla todavía porque así era el papá, o así era la familia de, de, del papá, ¿verdad? O así era mi familia, que hablaban tarde y entonces no hay alarma en esto, ¿verdad? Sin embargo, cuando ya le damos un seguimiento a un chico, podríamos decir que a partir de los de, del año y medio, que es cuando debería de aparecer un habla bastante eh, social, sí. empiezan a notarse las señales de alerta, ¿verdad? Un retroceso eh, un, o una falta de desarrollo de lenguaje son como las características más obvias de un trastorno que podría alertar a los papás. Sin embargo, también han habido registros de papás que dicen, después de que se ha dado el diagnóstico, sí, yo me recuerdo que cuando yo le hablaba no me miraba a los ojos, que de repente se reía de cosas, de detalles, pero de, de, de muecas que hacemos o de gestos que hacemos, que generalmente sí. les hacemos a los bebés. No lo hacía, o sea, no le ponía atención a eso. Y lastimosamente las mamás lo dicen como un recuerdo, ¿ya? no lo dicen está pasando en este momento, sino que cuando ya se les, les estamos haciendo pidiendo que recuerden cómo era el niño de meses, por ejemplo, la sonrisa social no era tal como sonrisa social, era una sonrisa ante objetos y no ante personas. El juego donde me escondo y donde estoy, no había una respuesta eh, normalmente a, a, adecuada, ¿verdad? Entonces las mamás empiezan a recordar y dicen, no, esto no lo hizo mi niño. Esta, eh, la mirada, por ejemplo, eh, tenía movimientos extraños, lloraba y no se calmaba con nada. Ese tipo de, de alertas, claro. eh, algunas mamás las pasaron desapercibidas y entonces nos cuentan que sí, que sí eran bastante obvias, ¿verdad? Cuando se cambiaba algo en su rutina, el niño reaccionaba con estallidos de llanto. Y ellas lo recuerdan, entonces nos pueden servir como de alarmas bastante sutiles que podrían llamarnos la atención y podrían eh, hacer un, per, permitir un diagnóstico temprano, ¿verdad? Lastimosamente, pues en nuestro país, no sé cómo están ustedes, no hay una cultura de voy a llevar a mi hijo a estimulación. No tiene nada, pero yo quiero llevar un control con un especialista para que me diga su desarrollo está bien. En Guatemala es muy poco que suceda, poco frecuente ya. Generalmente se lleva a un psicólogo porque tuvo problemas al nacer y el neurólogo lo, lo sugirió, o porque eh, vemos algo, pero es muy obvio, pero no lo hacemos cuando creemos que el niño no tiene nada para que mejore, simplemente se hace porque no está pasando algo normal y lo llevamos. Entonces sería como la sugerencia de alguna manera buscar que después de nacer, pues del niño lleve un control Además de, de, del pediátrico, un control con algún profesional psicológico que pueda ver su desarrollo, ¿verdad? O que, que trabaje con neurodesarrollo y que pueda medir su desarrollo y diga si sí, está dentro del, del rango esperado de desarrollo. Ajá, el lenguaje, que ya lo decía, ¿verdad? Algunos retrocesos. Generalmente los chicos hablan, y empiezan a decir las primeras palabras y a los 18 meses, 2 años se estancan y no vuelven a hablar más o hablan más adelante, eh, problemas de pronunciación, estas son características que podríamos decir llamarían más la atención, pero sí necesita una observación bastante minuciosa y bastante con bastante experiencia para decir no está dentro del rango. Bueno, me han contado que, que las mamás saben cuando el niño tiene algo malo y lo van a calmar pero hay momentos en los que ese llanto no cesa con nada. Y, y algunas mamás decían, con mi hijo mayor, yo llegaba, lo abrazaba y sabía qué tenía. Pero con él no sabemos qué es lo que tiene. No logramos identificar qué tenía. Y, entonces, esa es una alerta, ¿verdad? el, el que el niño no se calme. Total. Ahí podríamos tocar los rasgos un poquito más generales. Se, se llenó el chat de preguntas que creo que vamos a hacer en este momento porque están alineadas con lo que estamos hablando, entonces creo que tiene más sentido abordarlas justamente en este momento que abordarlas a posteriori. Hay una pregunta de Yamile Pacheco, hola Yamile, saludos hasta Norte de Santander, que nos pregunta específicamente cuál profesional hace el diagnóstico de autismo. Muy ¿Por qué lo preguntan? Porque también ahí habían unas preguntas arriba de Clara Maldonado también, saludos hasta Norte de Santander. Sobre el CIMAT, el CIMAT te cuento en Colombia, es una plataforma en la que se registran todos los estudiantes del sistema educativo. Todas las personas que están en el sistema educativo en edad escolar están registradas en el CIMAT. Pero acá en Colombia tiene una clasificación en la cual tú pones a qué tipo de discapacidad pertenece el estudiante y un poco en función de eso los entes territoriales certificados organizan los apoyos. Entonces, básicamente, si estás ahí marcado como persona con discapacidad, te llega el apoyo. Si no, básicamente no. Entonces, por eso, para nosotros ha sido muy importante el manejo del CIMAT y se dan muchas recomendaciones porque básicamente eh, ha sido muy importante al interior de las instituciones educativas. Y la pregunta de Yamile sobre cuál profesional lo hace, me imagino que tiene un sentido y es que hemos encontrado en muchos escenarios que las valoraciones de autismo no están referidas por profesionales específicos, sino que, por ejemplo, psicopedagogos las dan, o personas que no han aplicado el conjunto de pruebas o el conjunto de procesos las dan, entonces sí es un llamado hacia la rigurosidad del proceso, sin embargo a veces al interior de las instituciones educativas no sabemos ni a la luz de, de qué proceso se valora, que ya nos explicaste que es desde el DSM-5, y no uh -huh. sabemos quién lo hace. Entonces, ¿qué profesional debería firmar? Eh, ...un tipo de diagnóstico para saber que sí está bien hecho y que sí tiene sobre todo las competencias y las habilidades para generarla. Esa es una pregunta que nos hacen y otra pregunta que me parece muy importante de Paula, que tengo en mi mente, que es de Pereira, es los sitios del desarrollo nos ayudan para alertarnos, es decir, estas escalas de desarrollo que también son conocidas como los estadios del desarrollo que nos permiten... Es muy común que las personas hablen entre los tantos y los tantos meses, empiecen a galguear, como se dice acá, entre los eh, tantos y los tantos meses, que gateen entre los tantos y tantos meses, que empecemos a tener un pensamiento muchísimo más concreto entre los tantos y los tantos años que han sido muy criticadas también estos hitos del desarrollo, porque parece que están tendientes a la norma, pero que de una u otra manera sí si nos permiten entender si algún desarrollo se está dando muchísimo más rápido o de manera más pausada. Entonces creo que nos vamos por ahora con esas dos preguntas. Tipo de profesional que lo realiza y relación con los hitos o estadios del desarrollo. Ya, bueno, el tipo de quién realiza el diagnóstico, creo que en todos lados nos confundimos un poco, porque... Eh, los neurólogos asumen el rol o a veces lo delegan a los psicólogos, los psicólogos lo asumimos o lo delegamos y entonces estamos con el juego de ping pong eh, y, y no llegamos a un acuerdo. Personalmente, no doy un diagnóstico sin una referencia de un neurólogo. ¿Por qué? Porque yo como psicóloga evalúo cómo funciona el niño, ¿ya? Y, y cómo funciona ese cerebro. Y esa particularidad que me da el diagnóstico de autismo, que es una, que el trastorno en sí del diagnóstico de autismo es una funcionalidad particular, ¿ya? Y el neurólogo me descarta cualquier otro tipo de trastorno. Es decir, yo podría decir, es un déficit de atención y el neurólogo lo va a confirmar. O yo podría decir, es un autismo y el neurólogo va a decir, no, es un déficit de atención, porque cuando se hace la resonancia magnética o la tomografía, hay mucha más respuesta eh, eléctrica en esta parte del cerebro que no es normal en un trastorno del espectro autista. Entonces, es importante que la den de ambos, ¿verdad? O sea, yo digo, este comportamiento es un comportamiento, por ejemplo, una conducta repetitiva, puede ser por, por específica del autismo, pero el neurólogo me va a decir eh, problemas, porque hay una convulsión focalizada en el área... Por ejemplo, eh, prefrontal o, o en el área premotora que me da esa conducta. Entonces, son ambos los que deben dar el diagnóstico. El neurólogo para descartar cualquier otro tipo de, trast de trastorno y el neurólogo para confirmar la conducta y la funcionalidad del chico que me viene a decir si sí, es autismo. Entonces, en ambos, cuando ambos se ponen de acuerdo... Eh, se puede establecer un diagnóstico. También se necesita, por ejemplo, un estudio auditivo para ver que esa hiposensibilidad no sea hipoacusia. Eh, también se necesita otro, o sea, sería ideal, en un una mundo ideal, una evaluación integral. Una, un cariotipo genético, por ejemplo, nos descartaría muchas cosas más. Pero si, eh, o sea, lo, lo requerido mínimo podría ser un neurólogo y un psicólogo, ambos con conocimientos de autismo. Porque el cerebro de un chico con autismo no tiene una diferencia, bueno, hay una mínima diferencia que es un poco más grande, un poco más cargado de materia eh, gris, de, de neuronas, ¿verdad? Están mucho mejor equipados estos chicos, neuronalmente hablando, por eso. La inteligencia tan impresionante que tienen, ¿verdad? Entonces, ellos están mucho más dotados de, de materia gris, ¿verdad? Y su materia blanca está un poco eh, desorganizada, podríamos decir. Por eso es importante que ellos, una persona que sepa de autismo, un neurólogo, pueda decir el cerebro de este chico es un cerebro eh, aparentemente normal, ¿verdad? Y... Como psicólogo, yo puedo decir su funcionamiento es un funcionamiento de un trastorno del espectro autista. Porque recordamos, el autismo no es una, un trastorno que se pueda verificar en un estudio, por ejemplo, como un eh, déficit de atención, que se ve una sobreestimulación, ¿verdad?, focalizada, y entonces eso explica nuestra, nuestra conducta. En cambio, en el autismo vemos un funcionamiento aparentemente sí. normal en cuanto a neuro biología, fisiología. Y la siguiente pregunta es si los sintomas ¿Perdón? ¿Dime? Tú, sigue, tú, sigue. tú, sigue, tú sigue. Y vamos sí, con los pregunta, de No hay problema. Con los sí, sintomas del desarrollo. Es importante. Sí, o sea, creo que nos sirve eh, en... en de de un profesional que pueda darle seguimiento a nuestros hijos, yo puedo eh, educarme. Y por eso digo, para esto también es importante y es beneficioso el acceso a la información que tenemos en las redes, ¿verdad? Eh, una clasificación que hacía Piaget es bastante uh -huh. importante porque él es muy eh, específico en cuanto al desarrollo. Cuando vemos que el chico no tiene un juego eh, social, o sea, su, su juego, el desarrollo de su juego, eh, no es normal como es, o esperado, ¿verdad? La palabra normal retumba mucho aquí, siempre la pongo entre comillas, pero no es el esperado en comparación con otros chicos, es una alerta. ya el, A la hora que empieza el niño a, a reír, ya el, a, ¿en quién se enfoca para reír? ¿ya? ¿Cómo utiliza los objetos el niño? El, la mirada, el tipo de juegos que el niño hace, a qué edad empieza a gatear. Todos estos hitos nos pueden servir de ayuda a los papás para, para ir monitoreando el desarrollo de su hijo. Sí es importante que lo conozcamos y sí es bastante importante que también lo tomemos en cuenta en carencia de un profesional que pueda darle seguimiento, ¿verdad? Ojo que no podría un papá dar un diagnóstico, ¿va? Tendría que tener bastante experiencia, pero, pero esto puede ser una lumbrera que de alguna manera nos pueda dar una alerta si yo veo que ahí dice que a los... Eh, seis meses tiene que empezar a gatear y no lo hace o que al, a los doce meses empiece a decir palabras y no lo hace entonces ya podría yo decir, bueno, esta es una alerta lo voy a llevar como un profesional para que lo evalúe Perfecto, entonces importante entender que el proceso del diagnóstico no es un proceso que se den en un momento con una prueba específica, mm -hmm. sino que es un proceso muchísimo más amplio en el Entiendo. tiempo que se tiene que hacer de manera rigurosa y que por lo general tiene que tener un equipo de personas que estén generando diferentes procesos para identificar esas necesidades de apoyo de los estudiantes, esas dimensiones de las que nos hablaste en la pregunta anterior. Entender también cuál ha sido el desarrollo evolutivo de la persona, desde su gestación hasta los diferentes estadios del desarrollo. Y que por lo general parte de ese equipo tiene que tener la presencia sí o sí de profesionales expertos en neurología, y demás. Eso es muy importante porque nos, nos permite saber cuándo un diagnóstico tiene peso y tiene toda la, la contundencia y cuándo de pronto puede, tenemos que seguir generando remisiones al sector salud para que se dé un diagnóstico que de verdad sea específico y no etiquetar a las personas antes de estar totalmente seguros de que efectivamente tienen la condición o que hacen parte del trastorno. Y evitar, los sesgos. De y evitar los sesgos también es importante. Bueno, hay una, hay una afirmación que tú hiciste y que ahora veo en el chat a Yanis y justamente ayer eh, me preguntaba sobre los tapones. Tú ahorita me, me, me hablabas un poco sobre los tapones auditivos y hay una pregunta por ahí en el aire sobre si eso sirve para todos los estudiantes. Yo un poco desde mi ejercicio lo que sí siento es que es un poco eh, arbitrario y apresurado decir que para todas las personas con autismo van a funcionar unos tapones eh, auditivos y que eso solamente por tener los tapones ya me va a regular todo el procesamiento sensorial y va a, a tener la solución para el proceso de comportamiento. Yo lo digo un poco desde, desde mi postura profesional, pero quisiera hacerte la pregunta a ti porque fue una pregunta que me hicieron el día de ayer y digamos que mi respuesta tácita fue esa que te acabo de decir, pero sí es importante consultarle a una persona experta en el tema. Claro, cuando hablamos de autismo y, y por eso es importante que entendamos el, el concepto, ¿verdad? Que es un, es un espectro. O sea, hablamos de que nos vamos a encontrar con casos completamente diferentes. Yo generalmente lo comparo con el espectro de los colores, ¿verdad? empezamos con un blanco y terminamos con un negro y para llegar de ese blanco al negro tenemos que pasar por un gris por un amarillo, por un rojo, por un morado por un verde, entonces en el autismo podríamos decir que cada niño es una tonalidad diferente entonces o sea, lo que me funciona para el rojo no es lo mismo que me va a funcionar para el negro, por eso insisto, es importante la evaluación funcional porque la evaluación funcional es personalizada y entonces va a establecer un perfil único del niño, como todos, ¿verdad? Va a establecer cuál es mi perfil como, como persona. O sea, a mí me, me interfiere el sonido, pero a la otra persona le agrada y de, de hecho se va a poner a la bocina para escucharlo más fuerte. Entonces, si yo le tapo los oídos al que le encanta el sonido, vamos a encontrar una crisis igual porque él quiere escuchar más, con más intensidad, ¿verdad? Entonces, los tapones son para chicos que son hipersensibles y van poco a poco, ¿verdad? Porque probablemente no acepte la, la invasión del tapón dentro del oído. Entonces, es algo poco a poco que se debe de evaluar, lo debe de evaluar un psicólogo de acuerdo al perfil que el niño tenga, el perfil sensorial en este caso, ¿verdad? Entonces, se sugiere para chicos con hipersensibilidad auditiva específicamente. ¿Algo este. más? Por ahí? Yo creo que ya, ya es importante empezar, imagínate, vamos, 57 minutos de transmisión y no hemos terminado las preguntas que nos habíamos planteado. Tú y yo. hemos hablado de la del atención. tema de la intervención en casa. Por supuesto, y no hemos hablado además de las estrategias y de las herramientas para padres de familia para tener en cuenta en estos procesos y para docentes. Entonces, creo que aprovechamos tu, tu apoyo y toda tu experticia porque también eres psicóloga y has hecho parte también de juntas que diagnostican y era muy importante entender todos estos procesos, pero creo que ahorita es importante que empecemos a enrutarnos, a enfocarnos en términos de las estrategias y de las herramientas. Entonces, la siguiente pregunta que habíamos contemplado tú y yo juntas es ¿qué recomendaciones puedes darnos para los padres de familia para implementarse en el marco de esta emergencia sanitaria? ¿Y qué ejemplos nos puedes compartir a su vez sobre herramientas y alternativas de bajo costo para la regulación de las personas con autismo, porque a veces se venden procesos muy, muy costosos o herramientas muy costosas y en realidad, eh, y como lo hablábamos en un Instagram Live preliminar sobre comunicación aumentativa y alternativa, también es posible generarlo a bajo costo. Entonces, un poco te, te doy dos preguntas a la vez, estrategias para padres de familia eh, en el marco de esta emergencia sanitaria, que han habido muchas preguntas. Acá hay algo que se llama el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que está pendiente de la situación de los niños y de los niños que están en restablecimiento de derechos. Y de ahí me han llegado a mí muchísimas preguntas en esta contingencia sobre qué hacemos, qué recomendaciones les damos a los papás o qué recomendaciones damos para, para los chicos en este proceso de contingencia. Y la siguiente pregunta sería, entonces, alternativas de bajo costo que nos puedan ayudar a la regulación. Muy bien, yo creo que en, en este momento en el que tenemos a nuestros hijos en casa todo el tiempo y que pues no contamos con, con llevarlo a, a algún lugar donde reciben las terapias y todo, primero eh, empoderarnos ¿verdad? como padres, empoderarnos y, y asumir el reto de, de trabajar con nuestros niños. Uh -huh. Y Yo siempre he pensado que la idea de que un niño vaya a terapia es que el papá aprenda a trabajar a su hijo, para que sea él quien se haga cargo y generalmente se comenta que los niños funcionan bien con el terapeuta y con el papá no, y entonces no se está avanzando tanto, se avanzaría cuando el papá se hace cargo y esta es la oportunidad que tienen los papás para empezar a trabajar a sus hijos desde un punto de vista profesional, digamos, yo esperaría que tuvieran el apoyo ya sea telefónico o en línea de los, de los terapeutas, pero eh, Podríamos hablar del juego, que sería una bonita herramienta para intercambiar con ellos, con los chicos, y para, para no hacer tan tedioso este encierro, para el juego sería una herramienta importante. Eh, y todo nace de conocer al niño, ¿verdad? Qué es lo que le gusta y qué no. Y a partir de eso, ¿quién mejor que los padres para poder llevar a cabo este tipo de... de no podríamos decir rehabilitación, podríamos decir un proceso donde el chico y el papá aprendan a, a incluirse ambos, a compenetrarse. El juego sería lo principal. Juguemos con los chicos, involucrémoslos, eh, hagámonos cosquillas, tengamos momentos familiares, involucrémonos todos. El eh, eh, Compartir el tiempo juntos es muy importante para ellos. Eh, involucrarlos en las tareas del hogar. Ya. ¿Qué es lo que como prioridad trabajamos los educadores para los niños? Cuando les preguntamos a los papás, ¿Cuál es su preocupación más grande? La respuesta es, en un 90%, ¿qué va a hacer cuando yo no esté? O sea, yo lo que más miedo tengo es que, ¿qué va a hacer de mi hijo cuando yo no esté? Pues este es el momento, ¿ya? Enseñémosles que nos apoyen a hacer las camas, que nos apoyen a barrer, eh, a lavar los trastos, a tender su ropa. Es el momento y el lugar apropiado para que les enseñemos habilidades de independencia. ¿ya? Hagámoslos a ellos independientes. Y es... Ustedes, los padres, son las personas más apropiadas para lograr este tipo de competencias, que nosotros en un centro no podríamos enseñarle, por ejemplo, a hacer una cama porque no disponemos de camas, eh, no podríamos enseñarle a lavar su ropa o, o en algunos casos sí, pero creo que qué mejor que en el contexto donde los chicos están desarrollando. Todas las habilidades de independencia es el momento en donde debemos de hacerlo, porque es el, lo que más les preocupa a los papás y es la oportunidad que tienen para poderlo trabajar. Eh, los estímulos sensoriales también es importante, ya. Como decía, el, el tener un perfil sensorial nos va a facilitar el saber qué tipos de estímulos el chico puede usar o le puedo facilitar y qué tipos no. ¿Ya? Eh, cuando vamos a un centro de atención vemos, y ahí caemos a la siguiente pregunta, eh, hamacas, piscinas de pelotas, eh, piscinas acuáticas, eh, aparatos y equipo bastante sofisticado, apropiado y adecuado para la intervención de estos chicos. Y entonces en casa nos toca desarrollar la creatividad, ¿verdad? Eh, nos toca explotar los recursos que tenemos y pues yo te contaba la otra vez del ejemplo de un chico, ¿verdad? Que estaba bastante retirado de la ciudad y que pues no cuentan tampoco con recursos económicos para estar haciendo, comprando o adquiriendo equipo sofisticado. Y entonces improvisaron de repente en la orilla de un árbol, en la rama de un árbol, con una sábana, una maca. Y vemos al niño y me mandan una foto donde está envuelto en la maca, eh, recibiendo su estímulo sensorial porque él busca este tipo de estímulo. Y no es una maca específica, ¿verdad? Es una sábana, a la que improvisaron como una maca ¿verdad? El, el hacer de pronto eh, carecer de una piscina de pelotas y abrir en el patio un agujero con arena y, y de repente eh, jugar a enterrarse en la arena, ¿verdad? Es, es otro tipo de estrategia que podríamos utilizar que está bastante accesible, ¿ya? Que podemos, en donde no, no, o sea, en donde no hay un patio, en donde no tienen un árbol, o facilitando eso, ¿verdad? Un columpio, una hamaca, algo que se puede hacer con un neumático, un columpio, ¿verdad? Eh, este tipo de, de cosas, el trabajar, si no, si no tuvieran de plastilina o plasticina, podríamos hacerlo con barro, con arena. Eh, si no tuvieran, por ejemplo, eh, arena sensorial o tipo de, de objetos sensoriales, podemos utilizar semillas... Eh, espumas, masas, eh, pastas, todo el tipo de, de, de recursos que tengamos en casa que podemos compararlo y, y contextualizarlo de acuerdo a, lo, a los recursos disponibles que tengamos, ¿verdad? Podría ser una sugerencia. Jugar a manguerazos, por ejemplo, agarrar la manguera de, de agua y, y tirársela al niño, y esto le permite un estímulo, le permite un momento de juego, eh, y un momento de, de vínculo con los papás que también podría ser de bastante beneficio para ellos y que no requiere una gran inversión eso es lo importante importante, ¿no? que se estimule la creatividad y el poder generar las otras alternativas de bajo costo para no generar justamente esa brecha y esa barrera económica frente a los procesos, porque en últimas con hamaca o con sábana lo que tú nos planteabas el, el proceso de estimulación es en realidad lo importante y lo que se debería lograr con, con los estudiantes. Estrategias para, para padres de familia en casa, creo que es muy importante lo que tú decías, que aprovechemos el tiempo justamente en, en ese desarrollo de habilidades, siempre que el contexto particular en el que estamos nos lo permita, en, lo, en aquellos tiempos en los que estemos descansando del teletrabajo, si es que hay algunas familias que están teletrabajando y también está generado, pues cambios en la dinámica familiar, eh, cómo manejar el tema de las rutinas, cómo manejar el tema de los tiempos específicos, Damaris nos preguntan acá cómo manejar el tema de las sensaciones que se dan ahorita en casa y creo que eso está muy relacionado con la siguiente pregunta que habíamos abordado y es, ¿qué debo hacer? No en el momento de, entre comillas, crisis. Porque en últimas lo hablábamos tú y yo, todos a veces, y yo he visto muchos docentes en territorio preocupadísimos, yo no quiero que este estudiante esté en mi aula, porque yo no sé qué hacer. Y un poco es, ¿qué va a hacer en el momento en el que se dé? Que también pasa mucho con las personas con epilepsia, con los niños con epilepsia, que a veces nos da miedo que estén en el aula porque yo digo, bueno, y en el momento en el que pase, ¿yo qué voy a hacer? Y un poco para empezar a desmontar estos imaginarios de que es terrible el manejo y que la crisis es la cosa la peor cosa que nos puede pasar en el proceso de vida, empecemos a entender también eso tan bonito que tú nos decías y es, entendamos estos procesos antes, durante y después, cómo les, les damos manejo. Entonces, un poco que nos apoyes con eso. Muy bien. En cuanto a las, a las texturas, eh, una pregunta que, que leí por ahí que tú dijiste, creo que es... Volvemos a lo mismo. Si yo sé que al chico le molestan ciertas texturas, primero, no lo, puedo, no, no lo puedo involucrar a sentir estas texturas de un... Primero, evaluar. ¿Es necesario que el niño tenga que tolerar estas texturas? ¿Es importante para mí que tolere estas texturas? Si estamos hablando de un niño que no tolera nada de ropa, pues consideraría yo que sí. Ya, pero buscaría... En de primera manera una textura como el algodón por ejemplo, o, o según la, la evaluación que le hagamos, ¿qué tipo de textura sería más fácil que él perciba? Ir poco a poco, y luego si vemos que por ejemplo no tolera la, la tela del jeans o la mezclilla ¿qué tan importante es que el niño tolere esa, ese tipo de, de textura? ¿es muy importante o puedo sustituirla por otra? Creo que el mercado ahora nos ofrece una variedad de telas que realmente no es tan importante, y, y ahí es a donde vamos a al, al analizar realmente es muy importante para mí como padre o es muy importante para el niño pensemos siempre en qué es importante para el niño, ¿ya? porque si yo quiero que el niño tolere la ropa de mezclilla y el niño no la tolera y yo lo quiero obligar a hacerlo es muy importante que el niño la tolere o simplemente es una particularidad ¿ya? algo como nosotros yo no tolero cierto tipo de comida y, y no me afecta no comerlo y, y nadie me obliga a comerla realmente de y ya. A mí me parece sí, eso muy, muy, muy relacionado con un ejemplo que daba acá en Colombia un profesor que se llama Guillermo que es una persona con discapacidad física de tipo motor y él, él decía estaban absolutamente obsesionados con que yo me amarrara a los tenis, o sea los zapatos y que yo me los pudiera amarrar y yo lo solucioné andando en mocasines ya. Meto el pie, lo saco y listo. Y no había necesidad de una obsesión exagerada por amarrarse los zapatos. Entonces creo que eso que tú nos dices es muy importante en términos de mirar qué es más pertinente y sobre todo que no es una imposición externa a ese desarrollo de la subjetividad de las personas, que eso no lo podemos eh, imponer ni llegar a ser arbitrarios en esos procesos porque iría en contra de la dignidad humana. Qué pena que te interrumpí, me parece importante. No, no está muy es bien tu, me tu comentario, muy, muy bueno, muy, muy bueno, y lo voy a tomar en algún momento. <risa> Próximamente <risa> te lo robaré. Es bastante eh, importante eso, a qué tan necesario es que el niño utilice cierto tipo de texturas. Y, obviamente, si el niño no tolera nada de texturas, sí, vamos a hacer un acercamiento o una desensibilización que debe ser... Eh, progresiva, o sea, a partir de lo mínimo para ir implementando o incrementando eh, más tipos de textura a su tolerancia o a su nivel de sensibilidad, pero siempre pensando en lo mejor para él, no lo mejor para nosotros profesionales ni lo mejor para los papás, ¿verdad? Luego hablábamos de otra, eh, lo de las rutinas, sí y es importante, o sea, es importante para todos que nos organicemos, que de alguna manera eh, esta esta contingencia pues nos genere cierto tipo de, de disciplina ya esa es una característica que ellos tienen que yo considero que es una buena virtud que todos deberíamos de tener el ser organizados y manejar estructuras de alguna manera y, y pues organizarse en casa verdad es hora de hacer esto es hora de hacer lo otro tengo trabajo y qué le voy a poner a hacer mientras tanto a mi chico cómo lo voy a supervisar mientras estoy trabajando generar las rutinas es importante para ellos Creo que todos en algún momento, si nos dejaran en un país o en un lugar que no conocemos y no nos dan ninguna instrucción, no nos dan dinero, no nos dan eh, un mapa y no nos dicen cómo movilizarnos, vamos a entrar en crisis y nos vamos a frustrar. Y es lo que sucede con estos chicos, ¿verdad? Si no les damos una anticipación de lo que viene después o de lo que vamos a hacer, es bastante, va a ser muy frustrante. Para todos es frustrante, pero para ellos es a una escala tal vez menor, ¿verdad? Con situaciones un poco menos trascendentales para nosotros aparentemente, pero para ellos son muy trascendentales. Entonces, el anticiparles cuál va a ser su rutina diaria es importante para lo mismo, para evitar este tipo de crisis. No sé si había otra pregunta. ¿Otra? Sí. Bueno, justamente la siguiente pregunta. No se preocupen las personas que están en el chat, ya ahorita al final seguimos recogiendo estas, estas preguntas, así que Mercedes, Y ahorita la última pregunta que te va a hacer Damaris es sobre bibliografía, para un poco ir cerrando, pero antes de llegar a ese punto, creo que, que es importante abordar otras preguntas. Viene una pregunta que para mí es trascendental y creo que todo lo que tú nos has dicho es iluminador, o sea, definitivamente nos permite entender desde otras miradas, desde miradas de enfoque de derechos, de dignidad humana, y entender desde ese proceso tan claro que tú tienes en términos, no solamente del diagnóstico, sino de los apoyos que se, que se debe generar. Creo que eh, es importante que empecemos a, a ubicar el ejercicio en el escenario educativo. Entonces, digamos que voy a empezar con la pregunta, y es ¿qué debemos hacer los diferentes actores de la comunidad educativa? Es decir, docentes, profesionales de apoyo, directivos, apoyando justamente los procesos de participación, aprendizaje, presencia de los estudiantes con autismo en nuestros escenarios educativos. ¿Qué podemos hacer? No solamente ahorita que estamos en contingencia, esa pregunta es vital, ¿qué podemos hacer ahorita como comunidad educativa, ahorita que estamos en contingencia? Pero ¿qué podemos hacer cuando volvamos a la presencialidad? Desde uh -huh. los diferentes roles. Bueno, yo creo que primero, y acá voy a compartir el una orden, no, una sugerencia que me dieron eh, dos personas que han sido como mis mentoras en esto de autismo, la licenciada Irma Kosich y la licenciada Nadiech Tuilen Cuando yo empecé en esto de autismo, me condicionaron de tal forma que me sentí con mucho miedo. Y era, tienes que conocer a este niño más de lo que te conoces a ti. Fue una sentencia, ¿ya? Y, y realmente lo tomé tan en serio cuando, cuando empecé a trabajar con este chico que ahora puedo decir y lo repito cada vez que puedo y se lo digo a todas las personas, tienen que conocer al chico más de lo que se conocen ustedes. Porque esta for es, de esta manera voy a generar un vínculo con él. El vínculo debe ser muy importante. Yo, como maestro, debo hacer que mi niño me quiera. ¿Para qué? Para mejorar este tipo de relación, para, para obtener muchos más resultados. Porque uno va a responder, de la misma manera un niño que me tiene miedo que un niño que me tiene amor. O un niño que me tiene respeto que un niño que me tiene amor. Un niño que me tiene amor lo va a hacer para evitar que yo me sienta incómoda o que yo me sienta mal. ¿Ya? Y de la misma manera, o sea, el vínculo es lo más importante. ¿Ya? Ese vínculo que los papás nos tienen ventaja porque son sus papás y porque han estado con ellos, es lo que a mí me va a permitir ingresar. Al, al chico y poder obtener muchos más resultados de los que se obtiene cuando no hay vínculo. ¿ya? Entonces, como primer sugerencia es, quieran a ese niño porque van a aprender como no les va a enseñar la universidad, los libros o lo que se encuentren por ahí, los tutoriales. ¿ya? El niño les va a enseñar mejor cómo es que él funciona que cualquier otra persona o cualquier otro recurso. Y entonces, luego de tener ese vínculo con el niño, en clase los maestros no se tienen que angustiar porque lo que más buscamos, los profesionales, que incluimos a un niño dentro de una escuela, es que el niño aprenda de sus pares. Entonces, tomen esto como un lema, queremos que el niño aprenda de sus pares. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Auxiliarnos de los pares, de los otros niños. ¿ya? Y vuelvo a un caso que, que conocí, que te comentaba el otro día, en donde el niño generalmente cuando estaba un poquito incómodo desregulado, aplaudía. Y aplaudía muy fuerte, ¿sí? Y entonces a veces llamaba la atención de los otros compañeritos. Y realmente es difícil eh, intervenir en este caso desde el sillón o desde el pupitre de la maestra, ¿verdad? Y de repente un niño viene, se voltea y le dice, cállate. Y entonces él no se ofendió y realmente no fue una conducta malintencionada, sino fue una reacción normal de un niño de la misma edad. Que cuando le dijo, cállate, el otro entendió y pues se cayó, ¿verdad? Y entonces, a partir de ahí, vimos disminuida esa conducta, tanto en la escuela como en casa, ¿verdad? Y fue quien intervenió, el, quien intervino, perdón, el, el, el niño. Y la maestra eh, no tuvo que intervenir ni con disciplina, ni con correcciones, ni con eh, incentivos o reforzadores, sino que fue el, el mismo compañerito el que lo hizo. Y de la misma manera se fue generando cierto tipo de ayuda en donde el compañero le ayudaba a hacer la tarea o de repente se sentaba en otro lugar y otro compañerito lo apoyaba. Y nos encontrábamos con que la maestra no estaba tan cargada porque los mismos niños hacían eh, de, de auxiliares, ¿ya? Que era lo que tanto queríamos obtener. Y otra eh, anécdota que sucedió con este chico, que es hipersensible auditivo. Sí. Entonces, eh, durante, bueno, acá para el 15 de septiembre, que es nuestro aniversario de independencia, aún se hacen eh, bandas, sí. el, son caminatas cívicas o marchas cívicas, se les llama, ya no son desfiles, pero es puro tema de, de concepto, de diagnóstico, pero vendrían a ser lo mismo. Y entonces eh, hay muchas bandas y, y ruido, obviamente, y los compañeritos o los chicos de este grado, donde estaba este niño incluido, decía... Eh, se metieron a la banda, algunos, y, y decidieron que iban a ejecutar un instrumento. Y entonces viene el chico y dijo que quería, le dice a la maestra que él quería estar en la banda. Y entonces eh, la maestra me consulta, ¿verdad? ¿Y qué hacemos si el niño es hipersensible? Y él no toleraba los ruidos. Y entonces se, plantea, se le plantea a él, ¿verdad? El, el que en la banda obviamente iba a haber mucho ruido, que eso lo iba a incomodar, y que pues si él se sentía preparado para estar... Y entonces el 15 de septiembre se le ve desfilar durante todo el recorrido en la banda porque él quería estar con sus compañeros. Ya. Vemos entonces un caso de autocontrol que tuvo el niño para poder incorporarse y pertenecer a ese contexto social o a sus compañeros gracias a ese vínculo que tanto había entre el niño y la maestra y el niño y los compañeros. Entonces el, el, el vínculo podría desde mi perspectiva, derrumbar cualquier diagnóstico, o cualquier pronóstico que se da eh, en este diagnóstico de autismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque logramos que el niño estuviera en todo el recorrido, que usara zapatos que no le gustaba utilizar, ¿ya? y que se pusiera un uniforme y que mantuviera eh, todo el tiempo y todo el recorrido, estuviera respetando eh, conductas que no que generalmente pues no las respetaba, ¿verdad? Pero era el sentimiento de pertenencia que tenía con sus compañeros. Que, pues, ahí reafirma lo que podría, lo que te decía al principio, el vínculo puede derrumbar cualquier pronóstico que se dé sobre autismo. Y que dicen que las personas con autismo no generan vínculos. Y tú nos estás desmontando esa percepción con un ejemplo sumamente claro en el que no solamente se generó el vínculo, sino que también la persona logró desarrollos que no había planteado antes y que no se habían dado antes, a propósito, justamente, del vínculo. Creo que sí, eso no, que sí. es muy importante. Hay unas preguntas de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. Eh, a quienes les agradecemos infinitamente por también sí, prestarnos sí, sí. a Mari para, para tener este espacio. Saludos desde Colombia. Muchísimas gracias por, por su apoyo y por, por la disponibilidad para hacer este ejercicio. Nos dicen que hay personas que están generando preguntas desde la página de la Asociación Guatemalteca por el Autismo. Y es una, ¿qué puedo hacer o a quién recurrir para que él aprenda a hablar? Y la siguiente, dice, tiene 15 años y no logra decir nada. Y la siguiente es, ¿es, es cierto que ellos aprenden a decir palabras sin saber qué significan? Antes de que respondas, quiero hacer un breve anuncio parroquial, como, como le decimos acá. Y es, hicimos un, un Instagram Live, con la profesora Alexandra sobre comunicación aumentativa y alternativa. Entonces, es importante también, si hay personas con autismo que nos están comunicando de manera oral y tienen más preguntas sobre comunicación aumentativa y alternativa, que puedan ir al canal de YouTube, porque ahí ella nos habla mucho sobre el tema. Otra pregunta que nos están generando también es eh, en relación a cómo establecer esos vínculos maestro estudiante y poder lograr la comprensión de los diferentes códigos de comunicación. Vamos con estas dos preguntas, terminamos con la pregunta que habíamos planteado tú y yo y vamos viendo para cerrar. Bueno, la pregunta sobre el lenguaje, y acá de nuevo repito, ¿para quién es importante que el niño hable? ¿Realmente el niño no se está comunicando de ninguna manera? O si sí se está comunicando y nosotros como padres o como profesionales queremos que el niño hable, ¿sí? Esa podría ser una pregunta que se podría plantear. Y luego, si su comunicación es efectiva, o sea, no usa lenguaje, pero tiene una comunicación efectiva, si sí transmite lo que el niño quiere decir, ¿por qué lo vamos a obligar a que hable? ¿Sí? En autismo es impredecible el lenguaje oral. Generalmente, muchos autores toman el... el el término preverbal, o sea, los niños con autismo son preverbales los que aún no hablan y, y los verbales los que hablan, ¿verdad? ¿Por qué preverbal? Porque nunca se sabe si van a hablar o no. Se, ha, han habido evidencias de chicos que a los 20 años empiezan a decir palabras, o niños que, que a los 4 años empiezan a hablar. Y también sí. han habido personas que nunca hablan, y se hacen evaluaciones, se hacen estudios, van a terapia de lenguaje y no logran soltar una sola palabra ya Tuve una, una, una experiencia con un chico de 11 años que llegó a la clínica del, del hospital y decía, eh, la mamá me decía, no, es que el niño tiene 11 años y no va, y no, y no va al baño. Y, y nunca había recibido terapia para nada. Y entonces cuando... Cuando yo estaba hablando con la mamá, el niño estaba presente y yo le decía, es importante que el niño pues, aprenda primero situaciones de la vida, ¿ya? Y yo propondría, le decía, que el niño aprenda a ir al baño. Él tiene que empezar a ir al baño solo. Y entonces ella decía, no, pero el niño no quiere. Y yo le dije, es que él tiene que empezar a ir al baño. Y el niño se para y dice, no es justo. Y esa fue la primera frase que dijo en su vida, ¿ya? Y la mamá se pone a llorar y dice, es que es la primera vez que el niño habla. Y yo no podía creer que su primer frase fuera no es justo y estaba procesando de manera correcta el lenguaje porque su, su réplica fue no es justo, pues sabía que estábamos hablando de que él tenía que empezar a ir al baño y, y la mamá lloraba y decía nunca más había hablado y el niño a partir de ese momento empezó a tener un poco mal de palabras. Luego, hay casos de niños que, de, que hablan y dicen cierto tipo de palabras y luego no vuelven a hablar más o que hablan en lugares específicos. Entonces, en cuanto al lenguaje, es impredecible eh, en autismo, específicamente, es impredecible cuándo va a aparecer o qué favorece el lenguaje o qué no. Claro, el, eh, las alternativas aumentativas del lenguaje pueden favorecer mucho que aparezca el lenguaje, ¿verdad? La utilización de historias sociales, del método PEX, todo este tipo de, de alternativas podrían favorecer el lenguaje, pero es muy individual el caso, ¿verdad? Y, y no se puede predecir, repito, no se puede predecir. Eh, ¿Qué más? Y la siguiente era relacionada con el vínculo, cómo fortalecer vínculo, vínculo. docente-estudiante con con autismo para que podamos cómo podemos también comprender esos códigos de comunicación no verbal y justamente javier andrés dice a veces mi hijo le da ira cuando no lo entiende entonces creo que, que es importante como algunas claves para entender esos diversos códigos de comunicación no verbal y eh, les vamos vamos redondeando muy bien bueno cómo establecer un vínculo entre el maestro y el niño como, ma como maestros creo que debemos, nos toca a nosotros tomar la iniciativa, ¿sí? El niño está ahí y nosotros tenemos que tomar la iniciativa porque es nuestra formación sí, y sí. es nuestra vocación, ¿va? Yo también soy maestra y, y creo que primero debemos de perder el miedo. Un niño con autismo no es un niño que nos vaya a agredir, que nos vaya a, a, a ultrajar, no, no, no sé, ¿verdad? no es un niño que, que requiera... Eh, alguna fuerza física o que requiera cierto tipo de, de perfil. ¿ya? El, creo que lo único que podría decir es perderle el miedo. ¿ya? Es una experiencia más, es algo que estoy segura va a enriquecer. Un maestro que trabaja con un niño con autismo no termina el año igual. Siempre va a ser mejor persona que, que el maestro que empezó. Entonces, ¿cómo fortalecer el vínculo? Perderle el miedo al niño. Atrevernos a conocerlo en algún momento nos tocará, y esto va también de la mano con que no le entiendo al hijo, a mi hijo, mi hijo no me entiende y él se frustra, pues nos tocará probar con cosas, ¿verdad? Ofrecerle alternativas y ver si esto me funciona o no, esto no me funcionó, bueno, probemos otra cosa que me funcione eh, o esto no, ¿verdad? Nos toca conocer al niño y parte de conocer es eso, equivocarnos, no perder el miedo a equivocarnos, siempre y cuando tener eh, a la vista el, el cuidado de la vida, de la dignidad y de la integridad del niño, ¿verdad? Pero de ahí nos toca explorar y conocerlo, como cuando conocemos a una persona, ¿ya? Y esto le gustará o no, pues lo voy a intentar y voy a, voy a claro. probar con esto, ¿verdad? El auxiliarnos de los compañeros siempre es eh, bastante enriquecedor como maestro. Tenemos a todos los compañeritos que nos van a ayudar, el brindarle más oportunidades a él, ver si es él funciona de esta manera. Si no le gusta esto, lo puede hacer de esta otra forma. Eh, aceptarlo como es. También entender que es una persona que también tiene gustos diferentes, que tiene comportamientos diferentes como los otros niños. Empoderar y acompañar a los padres también. O sea, auxiliarnos de los padres. A mí me gusta, por ejemplo, cuando doy un diagnóstico, decirle a los papás, ¿ustedes estarían de acuerdo con que viniera el maestro a escuchar el, el, o la, el informe? de cómo es que está el niño y generalmente cuando llega el maestro vemos mucha más apertura en el colegio. El, el niño eh, tiene es mucho más, es más fácil que el niño se adapte porque el maestro ya conoce cómo es que funciona. El compartir eh, entre maestro, terapeuta y padre es muy importante. Ya. Es importante que los maestros tengan el número del terapeuta, que tengan el número del padre y que de repente pasa algo y llamar al terapeuta, mire, me funciona esto o no, ¿verdad? Como la experiencia que, que te contaba, de la, ma la maestra que me llama y me dice, mire, el niño quiere estar en la banda escolar, ¿qué hago? Pregúntele, expliquémosle lo que implica estar en la banda y todo, que en este caso la maestra estaba con el niño muchos más días que yo y entonces el vínculo entre ella y el niño era mucho más fuerte y el niño hacía cosas para que la maestra no se molestara. O sea, voy a hacer mi tarea porque no quiero que mi maestra se moleste. O sea, estábamos viendo ese vínculo que está brillante y, y latente entre ese niño y su maestra. Pero era porque la maestra le perdió el miedo al diagnóstico y se atrevió a, a, a meterse a esa aventura y decir, bueno, probemos, ¿verdad? Yo lo voy a querer y voy a hacer todo lo posible, lo que esté disponible de mi parte, para lograr eso. Y se ve ese vínculo entre maestra y niño se vio reflejado en el, en el resultado de, de los compañeros, ¿verdad? Los compañeros imitaron esa apertura que ella tenía y esa aceptación que le tenía el niño y pues lo incorporaron a su grupo también. Y aquí es donde nos toca como maestros o como terapeutas acompañar a los padres en este momento y decirles, mire... Porque los padres tienen una experiencia desde las actividades de casa y los maestros tienen una experiencia desde las actividades académicas. y Entonces, desde lejos, yo puedo acompañar al padre, empoderarlo y decirle, mire, a él no le gusta escribir en el cuaderno, pero, ¿y si le ponen una pizarra? O mire, no le gusta escribir tampoco en la pizarra. Y si tiramos arena o harina en la mesa y que él escriba con el dedo, eso le va a funcionar mejor. ¿Por qué? Porque el maestro tiene esas estrategias que, que le han funcionado más y que el padre tal vez no las ha podido explorar porque no está involucrado en el ámbito académico. O a él se le facilita más con videos o se le facilita más con imágenes. Y, entonces, ahí es donde encontramos esto, ¿verdad? Y, y luego la, el, el acompañamiento del profesional que va a, a orientar por dónde también eh, sensorialmente o, o desde el nivel de, de la funcionalidad del chico, hacia dónde es que debe de ir, ...cada una de las intervenciones. Y ahí vuelvo a enlazar otro comentario que hubo... ...donde, dijo, donde que decía verdad que es importante que se trabaje... ...el padre, el profesional y, y el maestro. Y que ambos tengan ese vínculo con el padre... Con, ...con el niño, perdón. Que lo tengan latente. Genial. Voy a ir a la última pregunta... ...y es un poco... ...hemos estado hablando de autismo... ...y siempre hemos estado hablando de niños... ...de personas en primera infancia... Incluso un padre referenciado que tenía un hijo adolescente, pero hemos estado hablando básicamente de esos ciclos vitales. Mi pregunta es, porque en Colombia siento que hay un reto muy grande, eh, no sé si en Guatemala también, y por lo general compartimos retos a nivel latinoamericano, y es, Damaris, ¿qué retos ves tú en materia de la garantía, no solamente de la atención, sino de la garantía del bienestar integral, no de niños, sino de adultos con autismo? En esta pregunta, cerrados la pregunta sí, más me... complicada. <risa> y me dejaste pensando desde que hablábamos de este tema, porque qué, qué peso moral y qué peso ético el que, el que nos queda después de esto, y creo que nos debería de quedar a todos, porque es un dilema, ¿no? Nuestra generación, podríamos hablar de personas en un rango de edad de, de, de 10 años arriba y de 10 años abajo de nosotros, que le calculen, porque no lo vamos a decir, pero eh, podríamos hablar de que nuestra generación ha estado abriendo brechas bastante significativas. Desde los años 95, 90, en, en otros continentes, para acá, se han abierto bastantes brechas para la inclusión de niños con autismo, ¿sí? Y, y se ha logrado mucho. Ya hay un día reconocido como el Día del Autismo, ya hay planes de intervención científicamente comprobados y efectivos, sin embargo hemos olvidado a nuestros contemporáneos porque las brechas son para niños y para los que, para que estos niños cuando crezcan habrán brechas a otros niños y para que estos niños cuando sean adultos tengan más oportunidades. Pero y los adultos de ahorita, o sea, hemos estado viendo para el futuro y no hemos visto nuestro presente, no hemos visto que al lado tengo una persona que yo la califico como muy pesada, como una persona eh, bastante majadera o bastante grosera, y podría tener autismo, ¿ya? ¿Y qué están haciendo estas personas? Están sobreviviendo como han estado, como pueden, ¿verdad? Sin terapias específicas, sin diagnósticos, siendo señaladas, siendo eh, víctimas de prejuicios, de exclusiones, porque no hemos tenido, eh, no nos hemos puesto a ver al lado, ¿ya? Y yo no sé si a mí hasta ahora me cayó el 20, ¿va? realmente, lo hablábamos la otra vez y me, me impactó tanto el qué descuido. Realmente no hemos podido pensar en nuestros pares. Todos los proyectos que se planean son proyectos para niños, para adolescentes, para niños, para adolescentes, y no le hemos dado la importancia que se merecen los que han crecido a nuestro lado, los que nos han tenido que tolerar esos prejuicios que nosotros teníamos de niños, ¿verdad? Pues, ¿qué podemos decir de estas personas? Tocará reconocerlos e identificarlos, ¿verdad?, a partir de ahora, después de ver más o menos, o de, o de estar estudiando y conviviendo con niños, tocará adaptarnos y decir, y decir, cada vez que juzguemos a una persona adulta de pesada o de desagradable, pensar si realmente no será que tiene características de autismo, no será que es una persona que anda ahí sobreviviendo al, al, a la señal, al señalamiento social. Ya, no podría darte respuestas porque acá en Guatemala pues escasamente hay centros de intervenciones privadas para niños con autismo, menos serían las, las intervenciones para adultos, las alternativas para adultos, pero, pero entonces no sería respuesta, sería como una pregunta que quedaría al aire o un llamado a la conciencia, ¿verdad? Les ha tocado eh, identificarse y reconocerse ellos mismos, les ha tocado abrirse oportunidades entre una sociedad tan acusadora y tan prejuiciosa. Y, y entonces les ha tocado buscar que los acompañen, que los acepten. Algunos estarán sin pareja por ahí, ya estarán solos, estarán en algún psiquiátrico con un diagnóstico errado o con el diagnóstico pero sin ningún tipo de ayuda. Yo supongo que, que, que esos adultos estarán por ahí. ¿ya? Y entonces lanzamos ahora la, la contrapregunta a la sociedad civil, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo para apoyarlos? Así como los papás que tienen niños han pensado en que en algún momento se han topado con algún adulto que tendría las mismas características que sus hijos y los han juzgado como han juzgado otras personas a sus hijos, y nosotros los profesionales, ¿no? o sea, en algún momento hemos tenido compañeros que, o amigos o personas conocidas que podrían tener autismo y las hemos juzgado mal, ¿Será que nuestros ojos de diagnóstico, nuestros ojos clínicos, que yo te podría decir hasta hace unos cinco años, mi diagnóstico, mi ojo clínico era solo para niños, entonces yo miraba a un niño y luego podía identificar que tenía autismo, pero un adulto jamás lo identificaba y de repente se cruzó en mi vida alguien muy importante que tenía autismo y... y y me di cuenta de que sí existen adultos con autismo también, ¿verdad? Y que están a la par de nosotros y que les podemos aprender mucho. Porque ellos nos pueden, sobre todo los que verbalizan, nos pueden decir qué se siente. Ya, en lugar de tenerlos descalificados, podríamos aprovecharlos. Que ellos nos expliquen qué sienten, qué pasaron, cómo, sir cómo lograron sobrevivir a todo esto, a todo este cambio eh, social que han tenido, ¿verdad? Podría ser como como la, la respuesta que queda sin, la pregunta que queda sin respuesta, pero que nos tocaría responder en este momento, ¿verdad? No es suficiente con la ayuda que hay para niños, se necesita mucha más ayuda para niños, pero tampoco podemos dejar de lado a los adultos que están acompañándonos, que han crecido con nosotros, por ética, por deber moral, nos corresponde por solidaridad y por, por ser humanos nos corresponde también voltear a ver al lado y decir, ellos también existen, ellos hay que visibilizarlos como lo estamos haciendo con los niños Y es creo que un tema de derecho humano en últimas el ejercicio de la identidad, cómo juega en tu constitución como sujeto y son muchas reflexiones, creo que es muy bonito cerrar con esta reflexión que nos haces porque no solamente nos aclaras estrategias y herramientas para poder apoyar sino que nos dejas con retos. Y creo que eso es lo más importante, tener en el horizonte estos retos y estos procesos que podemos asumir nosotros y cómo poder seguir apoyando desde un ejercicio ético como tú, bien, bien lo decías en este ejercicio. Damaris, pregunta final, no te hago más preguntas, lo prometo. Y eh, si nos puedes de apoyar con el <ríe> Justamente te iba a decir eso porque hay muchas preguntas que no hemos podido abordar, hay muchas preguntas, tal vez 20, 25 preguntas sobre flexibilización curricular, quiero ejemplos de flexibilización curricular, quiero saber cómo mejorar el tema de las habilidades ejecutivas, quiero saber un poquito más sobre qué hacer en las crisis, cómo detectar la crisis, qué pasa con la asociación, bueno, hay un montón de preguntas con la asociación de depresión, autismo y demás, entonces, públicamente, te quiero extender una invitación que ojalá, de verdad que nos puedas apoyar con eso y es, ¿qué te parece si recolectamos estas preguntas, las organizamos y tenemos un preguntas y respuestas sobre autismo en las próximas semanas para que estas preguntas no se queden en el aire, sino que podamos seguir construyendo a partir de estas preguntas? Para nosotros sería poder, un honor poder contar contigo, si tienes la disponibilidad en este proceso de preguntas y respuestas sobre autismo, que sería genial. Y a mí me estás ofreciendo de mi postre favorito, porque me encanta hablar de autismo, entonces no hay ningún problema. Genial. Ah, entonces, <risa> entonces Genial, Damaris, te agradezco infinitamente, muy generoso de tu parte, y entonces, ya saben, nos estaremos viendo próximamente en un Preguntas y Respuestas sobre Autismo. La, eh, el ejercicio final es si nos puedes recomendar bibliografía para los que quieran leer y un poco prepararse para este siguiente espacio que vamos a tener y tu mensaje final para ir cerrando, tu mensaje de despedida. <risa> en cuanto a bibliografía, bueno, es un poco eh, complicado esto de bibliografía porque eh, digamos que las personas que iniciaron la investigación sobre autismo que ha, han quedado bastante obsoletas actualmente porque cada vez hay más descubrimientos y entonces eh, a mí por ejemplo me gusta mucho leer revistas científicas que tengan avances de investigaciones ya no me atrevería particularmente a recomendar un libro porque dentro de un año el libro va a estar obsoleto y entonces eh, estaríamos estancados simplemente hay que ir actualizándose o hay que buscar bastante eh, investigación. Busquemos revistas de investigación. Incluso yo busco en, en, el, en el buscador de internet eh, investigaciones actuales sobre autismo, investigaciones actuales sobre funciones ejecutivas, nuevas investigaciones sobre eh, desarrollo emocional y autismo. Ya Este tipo de investigaciones son las que debemos de hacer eh, claro, deben haber libros que, que son bastante enriquecedores, pero generalmente yo trato de auxiliarme de investigaciones, porque son más actualizadas y porque están, me dan la pauta de que no sea solo, eh, no me quede solo en eso, o sea, esto puede seguir, las investigaciones generalmente nos dejan preguntas que necesitamos resolver, ¿verdad? Y pues... ¿Qué más. Eh, mi despedida, gracias públicas a Enid por habernos presentado. Y <ríe> uh -huh. estar juntas y sí, realmente tengo mucho que aprender de ti y estoy feliz por haberte conocido. Gracias a las personas que, que están enriqueciendo esto con las preguntas muy muy importantes, muy acertadas y permiten eh, que esto se pueda ampliar desde la perspectiva de los padres. ¿ya? Nosotros tomamos preguntas que creíamos que iban a ser bastante generadoras y fue lo que obtuvimos, ¿verdad? Generamos más inquietudes y pues nos están enriqueciendo bastante con esas preguntas que hacen desde la experiencia de padres, desde la experiencia de maestros que a la vez van a permitir que compartamos esto con más gente y que pueda, pueda generarse un gran en, eh, aprendizaje colectivo. La ventaja que nos está dejando esta contingencia, ¿verdad? Que toda la gente está, todas las asociaciones están ahora eh, preocupándose por llegar a la gente, a la casa de la gente, y las personas están también preocupándose por por empaparse de estos temas. Un saludo a mis compañeros de la asociación, que algunos ahí me, me están escribiendo, a mis amigos y a las personas que están pendientes de, de esta transmisión, y también, ¿verdad? Que se incorporan en, en el tema de autismo y que poco a poco vamos a alcanzando a más personas. Y gracias por la invitación de nuevo. Muchísimas gracias, Damaris. Te cuento que ahorita tenemos 91 personas conectadas, hubo un momento en el que tuvimos 150 personas conectadas viendo esta conversación que tuvimos entre las dos. Te agradezco infinitamente, no solamente por, por este momento que fue sumamente enriquecedor, sino por el momento posterior que vamos a tener hablando sobre preguntas y respuestas sobre autismo, que sumamente invitados a todos los que están conectados a que se conecten a ese momento que estaremos por programar. Muchísimas gracias Tata, de verdad, por haber hecho esta sinergia posible, por habernos conectado, como la mayoría de los procesos que hacemos, sabemos que juntos, juntos hacemos más y el conocimiento justamente es para hacer este tipo de ejercicios. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. Les cuento que nuestro próximo Facebook Live va a ser con un espectacular activista sobre los derechos de las personas con discapacidad, con Rafael Pavón que nos enseña desde cada una de sus reflexiones, que por acá lo vi conectado, así que saludos también a Rafael Pavón que nos va a estar acompañando, hablándonos sobre la educación inclusiva como derecho. Vamos a hablar sobre las cuatro A's de la educación y sobre claves para... Hacer Educación Inclusiva, este eh, Facebook Live lo vamos a tener el día lunes a las 4 de la tarde para que se conecte. Agradecemos a cada una de las personas que nos que nos acompañaron, gracias a la Asociación Guatemalteca por el Autismo, gracias a Nick Franco por hacer esto posible, gracias Damaris por tu tiempo. Les cuento también que este video lo van a encontrar en este mismo enlace de, YouTube, de Facebook las veces que quieran volver a él y también lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube en el que estamos subiendo todas las conversaciones que hemos tenido. Allí pueden encontrar información sobre comunicación aumentativa y alternativa, accesibilidad cognitiva, recursos tifleológicos, herramientas tecnológicas y muchísimas otras conversaciones que hemos tenido y vamos a tener que les pueden servir para nutrir también su práctica pedagógica y su ejercicio como actores de este proceso de inclusión que nos convoca a todos. así un gusto compartir con ustedes, nos pueden encontrar a nosotros eh, como arroba somos Caminos en todas las redes sociales. No sé cómo te pueden encontrar a ti, a Damaris, y a la Asociación Guatemalteca por el Autismo. A la asociación la encuentran como Asociación Guatemalteca por el Autismo y a mí como Damaris Castellanos. Y aprovecho para mandar un saludo a, a Colombia. Qué, qué gusto. Conozco dos personas maravillosas de allá. A ti, a Nit, y espero pues, poder conocer a más personas pronto. Y, para todas las personas que nos están escuchando en otros países, por ahí vi que de México eh, no, no logré ver más personas. Y, pues, por supuesto, en Guatemala, ¿verdad? Que nos están escuchando. En todos los lugares donde, a donde lleguemos, qué bueno y qué bendición poder estar eh, acompañándonos. Exactamente. Saludos a todos. Verónica Pillares nos dice, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Tú buscas en YouTube Teje Caminos, eh, Corporación Teje Caminos, y ahí nos encuentras. Y justamente también desde esta página de Facebook en la que están conectados aparece también nuestro canal de YouTube para los que quieran ir a, a, a encontrar más información. Un abrazo gigantesco te envío. Damaris, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Nos vemos el lunes a las 4 de la tarde. Que estén muy bien. Abrazos, chao. Chao.